cual vamos a hablar es el sistema de búsqueda de recompensas. El sistema de búsqueda de recompensas es un sistema apetitivo, como le hemos dicho, como ya lo he mencionado, es un sistema que, que eh, a nivel subjetivo, a nivel, de, eh, a nivel fe, fe, fenoménico, experiencial, lo podemos ver como una dualidad, una dualidad entre experiencias de necesidad y de recompensa. Sí, entonces, esto, este sistema cuando se activa, lo primero que genera es una necesidad, un deseo, unas ganas, es lo que otras veces hemos hablado de, eh, es, esa, ese deseo, esas ganas de algo. ¿sí? Ese sistema, pues... Eh, ese sistema, entonces, cuando, cada vez que el cuerpo fisiológicamente percibe que hace falta un recurso, como así que fisiológicamente percibe que hace falta un recurso. Por ejemplo, si tú no has, eh, estás acostumbrado a almorzar a la una de la tarde y son las 5 de la tarde no has almorzado, pues de una vez el cuerpo mide que no ha llegado el alimento y por lo tanto cambia la configuración hormonal en términos de que comienza a liberar grelina comienza también a, a reducir los niveles de de, de lectina, comienza a, a, a, a aumentar los niveles de eh, insulina, etcétera, que le permiten que son... Y, y el cambio de esas, de esas hormonas es percibido por el hipotálamo y el hipotálamo básicamente entonces activará unos, una serie de mecanismos que, y cambios de, de neurotransmisores y de la fisiología cerebral que te hace sentir que tienes hambre y que necesitas comer, entonces el hambre será una ilusión, un estado fisiológico, bueno un estado subjetivo creado a partir de la lectura fisiológica del cuerpo por la no llegada de alimento, no es porque en realidad necesitemos o se bajen los niveles de energía, es porque el cuerpo está, ha aprendido que es la hora de comer, que se ha pasado, no entonces eh, se crea la necesidad y comienzas a pensar, a sentir, o sea, te sientes mal, sientes cada vez puedes funcionar menos hasta que comas, ¿sí? y la necesidad es imperativa y no puedes pensar más que en comida. ¿no? Entonces ahí vemos claramente cómo está activado el sistema de búsqueda de recompensas para buscar comida, y este sistema no se va a desactivar hasta que no llegue el recurso, es decir, la comida. ¿Listo? Y entre más cerca estés del recurso, mayor actividad va a haber del sistema. Eso es algo bien interesante del sistema. Que este sistema se activa cuando falta un recurso, pero entre más señales hayan de cercanía o de proximidad del recurso, más se activa el sistema, hasta que llegues al recurso. Completando como el ciclo de eh, mover la conducta, mover los sentidos, mover el organismo para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Por eso entonces si tienes hambre y eh, son las 5 de la tarde, entre más cerca estés al restaurante, pues más insaciable, inaplazable, inaguantable se si van a sentir las ganas de comer. ¿Sí? O cuando tienes ganas de hacer chichi, pues entonces, también se mide el cerebro, crea la necesidad de ir al baño y entonces entre más cerca estés de ir al baño, más inaguantable, inaplazable, si hasta dolorosa va a ser la necesidad de... Hacer tus necesidades, ¿listo? Claro, cuando se llega al recurso, este sistema se desactiva creando una sensación de recompensa, una sensación de ¡Ah! lo logré. Esa sensación de recompensa es lo que permite y es lo que controla el aprendizaje basado en recompensas. ¿no? Entonces, para que tú puedas aprender a partir de recompensas, a partir de reforzadores, de planes de reforzamiento o de sistemas de reforzamiento, se necesita que primero el sistema se active, el sistema de búsqueda de recompensas, creando la necesidad, la, eh, energizando la conducta, en, eh, llevándote al, al, al, al recurso y que luego el sistema se desactive creando la sensación de, eh, entre comillas, no es completamente placer, ya vamos a ver por qué más adelante, pero voy, voy también incluir sensaciones placenteras, pero básicamente la sensación de lo logré. La satisfacción de la recompensa. Y esa satisfacción de la recompensa se va a sentir, se va a experimentar como. Eh, se va a experimentar como eh, una ganancia de control sobre el mundo y sobre uno mismo. ¿Listo? Entonces, eh, además, esto pues, va acompañado de pensamientos obsesivos, de sensaciones de eh, sobre cómo llegar a la o acerca de la situación recompensante. ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensamientos como ¿dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Por qué no me ha llamado? ¿sí? Eh, ¿Energizan la conducta como para que no te puedas quedar dormido mandando mil mensajes o haciendo forrajeo o yendo a la cocina o eh, desplazándote hasta el lugar de donde está la situación recompensante. ¿sí? Básicamente se concibe como un sistema de anticipo de incentivos y permite la, lo que se conoce como la sensación de la percepción de control, que es, en últimas, eh, la, la, la sensación de que... Eh, tus comportamientos generan eh, recompensas, de que moverte y realizar acciones puede llevarte a suplir una recompensa. Sí. Eh... Esto, bueno, entonces en cuanto a conductas, lo que vemos son comportamientos dirigidos a metas, ¿sí? principalmente conductas como de búsqueda de recursos, conductas compulsivas que permitan saciar estas obsesiones, eh, exploración del entorno, búsqueda de recursos. Incluso en humanos, pues, esto subyacer a, a, a, a conductas como de, eh, de indagación, de, de investigación, de exploración, eh, que son como los fundamentos de la ciencia la, y el descubrimiento, ¿vale? En cuanto a neurotransmisores, lo que vemos eh, a nivel de fisiología es un incremento enorme en el funcionamiento mesolímbico dopaminérgico. Básicamente el sistema dopaminérgico mesolímbico incrementa su tono, incrementa su actividad y esto se ve favorecido por la conectividad glutamatérgica sobre este sistema, haciendo que cada vez se sinteticen eh, y eh, con dosis más altas de dopamina en el sistema mesolímbico. Recuerden que el sistema comienza con el área tegmental ventral del mesencéfalo. ¿sí? Entonces, en el área tegmental ventral del mesencéfalo eh, se ve una, un incremento en la actividad. ¿sí? Y este incremento en la actividad eh, pues hace que se sintetice más dopamina, la cual recuerden que se va a acumular en los botones sinápticos eh, de las neuronas dopaminérgicas, dado que la síntesis de la dopamina se hace en el botón, no en el soma, entonces, pero se comienza con la actividad de, en el soma, en los genes de, de estas neuronas del área tegmental ventral, como las órdenes, y ya aquí en, aquí en las en, en la sinapsis dopaminérgicas que están en el núcleo cumbens y en el hipotálamo lateral, faltaría como el, el hipotálamo lateral, entonces se va creando esa sensación de necesidad, ¿no? Entonces, entre más dopamina se acumule en esta sinapsis, más señales se envían al sistema de que es imperativo llegar al recurso, ¿sí? Ya la liberación de dopamina y la conectividad con las neuronas del, del núcleo acumen crean la sensación de recompensa, la sensación de que has llegado al recurso y que ya, ya puedes descansar, de que puedes desactivar las ganas. Listo, te las ganas se acaban cuando se libera dopamina en el núcleo accumbens, dando una señal al, al, al cerebro de que hemos llegado al, al, a la recompensa. Ya has llegado al restaurante, ya te contestaron, ya te respondieron, ya está el sistema eh, trabajando. Bueno, eh, esto pues va a ser uno de los fundamentos más importantes, como les decía, del de aprendizaje basado en recompensas, de los, de, del reforzamiento. ¿Sí? Así como está en el meme. Y lo que vemos es que eh, la reducción de... Eh, o, o, bueno, que para que ocurran estos reforzamientos, pues lo que necesitamos, lo, lo primero que se debe hacer es que se active el sistema mesolímbico eh, dopaminérgico. ¿sí? Esto va... Eh, entonces, las señales, ya sean sociales, señales condicionadas, las señales aprendidas, lo que van a hacer es eh, activar el sistema como una eh, señal de, de necesidad o de anticipación de la llegada de un recurso, ¿sí? Energizando la conducta para llegar hacia ese recurso, ¿sí? Por eso incluso las señales pueden ser contradictorias. Muchas veces eh, señales aversivas como un castigo o como un golpe o algo así pueden preparar, eh, pueden, pueden señalizar como la necesidad de un recurso, como de cariño, aprobación, eh, dinero sexo o lo que sea, ¿sí? entonces por eso es que eh, pues, señales contradictorias que parecerían displacenteras pueden generar aprendizajes recompensantes. ¿sí? Eh, esto, este sistema, entonces, y si no se activa adecuadamente ese sistema, pues no sería posible aprender por recompensas. Básicamente, bloquear la actividad del sistema dopaminérgico mesolímbico conlleva a que los animales no puedan aprender por recompensas. ¿Listo? Y los humanos tampoco, obviamente. Eh, este sistema, pues entonces, en humanos, cuando los humanos o, y muchos animales también, aprenden que su conducta eh, operativa, su conducta, les permite ganar control sobre el mundo al generar, al, al acceder a recompensas, ¿sí? Al escapar, al, al, al ganar un... Un, un, un recurso, pues entonces se va generando la sensación de que tú controlas tu propio comportamiento y el mundo que te rodea, generando lo que los psicólogos clínicos conocen como la percepción de control, ¿no? Esta percepción de control va a ser fundamental en esas habilidades que se llaman como de resiliencia, donde tienen que ver con la capacidad para poder sobreponerse al, a, a las adversidades. Entre tú más percibas que controlas el mundo, pues más fácil, eh, menos probable es que sientas que... Eh, el mundo, eh, te sientas amenazado que sientas ansiedad, ahora lo vamos a entender con más detalle, entonces como esa dualidad entre eh, este sistema y, o esta este, como estos dos polos de este sistema con, el, con la ansiedad entonces un sistema bien tonificado reducirá la ansiedad dado que se percibe que la conducta va a llevar a recompensas y básicamente este sistema fue descubierto o, fue, o comenzó a ser propuesto a partir de los trabajos con animales no humanos como roedores a través de los experimentos de autoestimulación. ¿sí? Entonces eran raticas que se conectaban a un electrodo y cada vez que bajaban la palanca se, da, eh, se daba una pequeña estimulación en el hipotálamo lateral, en la caja de Skinner. Y esto conducía a estos animales a sentir que suco, que... Eh, eh, o sea, en el momento en que palanqueaban, se liberaba dopamina sobre el núcleo acumulado, entonces sentían que habían llegado a la recompensa. Mientras dejaron de palanquear, la dopamina se seguía acumulando, no se liberaba, entonces sentían unas ganas insaciables de volver a palanquear. Y entonces tenían que volver a palanquear. Entonces quedaban enganchados al palanqueo, ¿no? Algo muy similar a lo que puede hacer cualquier tipo de droga o situación o contexto de eh, adictivo, ¿sí? Entonces, ¿dónde quedaban los, eh, los animales eh, en, en estos ciclos? Listo, esto va a ser uno de los primeros modelos, modelos neurobiológicos para las adicciones. Entonces... Eh, vemos aquí eh, eh, el, lo, algunos componentes del sistema de mesolímbico dopaminérgico, el sistema de búsquedas, entonces donde el área tegmental ventral, el, núcleo, el hipotálamo lateral, el núcleo accumbens, que hace parte de los, los ganglios basales ventrales, y eh, van a ser como los fundamentos esenciales de esta vía mesolímbica. ¿sí? Estimulaciones, alteraciones, daños, inhibiciones, bloqueos, lo que sea, en cualquiera de esta vía, en cualquiera de esos tres componentes, pues conllevará a alterar el sistema de, de, de mesolímbico generando, si se hiperactiva, con, como en este caso, conductas adictivas, o si se hipoactiva, conductas de falta de incentivo, conductas de falta de deseo. La falta de deseo en psicología se conoce como anedonia, digo, como abulia, que pena, como abulia, como falta de ganas para actuar. Sí, entonces, las faltas de ganas de actuar estarían relacionado con la hipoactivación de este sistema mesolímbico dopaminérgico. ¿no? Algunos reguladores del sistema, acá los vemos, tendrán que ver con la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala, principalmente para aprender en qué escenarios, en qué contextos o qué señales son las que anticipan o deberían activar este sistema. Por ejemplo, si en cierto lugar siempre recibes comida deliciosa, pues solamente la mención o el recordar o estar ahí en ese lugar, pues te darán ganas de comer y de volver allá por comida deliciosa, por sexo delicioso, por una dormida deliciosa, por una bebida, por, una, por un trago, por un porro, por lo que sea que, que te hayan que te dé refuerzos en, eh, o recompensas en ese contexto, ¿no? Entonces. Estos que cristales moraditos serían los moduladores para el aprendizaje de las señales recompensantes. ¿Listo? Y estos componentes serían como los componentes eh, ya fisiológicos, eh, principalmente periféricos, más como eh, simpáticos, que permiten darle mayor energía al sistema a través de señales de las catecolaminas, básicamente, ¿no? energizando la conducta y los sentidos. Y eh, entonces, pues, nosotros diariamente, cada vez que ustedes ven, y por eso lo hacen, ¿no?, revisar eh, Instagram de durar horas viendo TikToks, viendo videos de algunos tontos, algunos, no sé, los que les gusten, eh, pues, generan activación de este sistema, enganchándose incluso en el uso de las redes, ¿no?, como un dopamimi. tendría que ver con ese sistema. Eh, eh, en, en ese estudio, por ejemplo, se, se demuestra que, eh, eh, eso se ha demostrado en, en animales no humanos, pero ese estudio fue muy bonito porque lo demostró en humanos, y es que en realidad la, la, la, la, libera, la, la, la síntesis y liberación de dopamina, ¿sí? cuando se percibe, cuando hay un una señal apetitiva, por ejemplo, la, el, el sentir la comida en la boca o el oler la comida o, el, o la hora de comer, o una, un emoticón ¿sí? que te genere deseo, ¿cierto? Lo que hace es que se vaya acumulando la dopamina en la sinapsis mesolímbica y esto lo que va a incrementar es el deseo, las ganas de, ¿cierto? Entonces vemos que entre mayor producción, síntesis de dopamina, incluso acá liberación en esta sinapsis, haya pues en, en, en este circuito del hipotálamo lateral principalmente, ¿sí? Mayor del, no, o sea, la, el, el hipotálamo lateral la libera pues el, el arte mental ventral, ¿no? Entonces, entre mayor liberación, pues mayor deseo, ¿sí? Entonces, sería esto que está acá. Entonces, esta sería la ruta del deseo. ¿Listo? Entonces, entre más se acumula mayor deseo a, a través de esta señalización, inhibiendo un poco el putamen. Ya cuando tú comes, cuando tú has digerido, cuando tú has llegado al, al, al, al, al recurso, se activan un poco los ganglios basales, como ya las conductas consumatorias, como los componentes motores, inhibiendo ya la, la sensación de deseo. Uno ya después de haberse satisfecho ya no siente muchas más ganas. ¿no? Entonces... Aquí ya la liberación de dopamina en este circuito de, eh, que, que implica eh, los componentes motores lo que hace es que se disminuya la sensación de deseo. ¿no? Entonces aquí en el sistema mesolímbico incrementa el deseo, aquí en el sistema motor reduce el deseo. Entonces, este será el sistema de eh, anticipación de recompensas, el sistema de búsqueda y este será el sistema consumatorio de eh, eh, satisfacer la necesidad, ¿no? Entonces vemos una diferencia neurobiológica, subjetiva, fisiológica y demás entre sentir ganas y entre eh, hacer o satisfacer las ganas, ¿cierto? Entre más, entonces, el incremento de sentir las ganas depende de la cantidad de dopamina producida, sintetizada, liberada en el sistema mesolímbico, mientras que la, eh, el consumir depende de la liberación en el sistema motor, pero que reduce las ganas. ¿Sí? Bien, una Bien, pregunta. dile En el caso que, pues, más adelante imagino que hablaremos como de las patologías y eso, pero en el caso de que alguno de estos sistemas te dañan, ¿se debe por algo? O, o sea, ¿por algo en específico se pueden dañar estos sistemas? O, o pues es, no sé... Y eh, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, entonces, lo primero, lo primero que puede pasar, hablemos del sistema mesolímbico, ¿qué puede pasar para que el sistema...? Es, esto es un tono y esto es un equilibrio, una anóstasis. El equilibrio lo hemos llamado anóstasis desde hace rato, ¿se acuerdan? Que es un punto de ajuste que tú vas logrando a lo largo de tu vida, dependiendo de los estilos de vida que tienes. ¿Sí? ¿Qué puede romper la anóstasis entre esto? Entre el sentir las ganas y sentir el placer, que es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Sí? que depende de estas conectividades. O sea, estas conectividades, ¿por qué se pueden ver? ¿Por qué pueden llegar a ser disfuncionales? En primer lugar, pueden haber variaciones genéticas que te hagan más sensible o más vulnerable para que el sistema se desregule. ¿sí? En segundo lugar, pueden ocurrir eh, marcas epigenéticas por el tipo de experiencias Pre, eh, prenatales, perinatales o posnatales, incluyendo el estilo de vida de los padres, ¿sí? incluyendo hasta el consumo de, de sustancias y alcohol y demás, el, la alimentación, el tipo de vida de los padres, eh, las experiencias de estrés o de cuidado de nutrición de la madre, eh, la exposición a drogas durante la gestación, etc., posnatales, teniendo que ver con el cuidado y principalmente con el, y lo más importante para, la, para el tono de este sistema, van a ser los dos primeros años de vida en las experiencias de control. Entonces, unas experiencias de adversas, de maltrato, de eh, castigo, de falta de cuidado, de falta de sincronía, de depresión materna, ¿sí? es probable que hagan que el sistema se regulen haciendo que sea más complicado que... El, la persona, el individuo, aprenda a, a tener buenas expectativas hacia el futuro, que perciba que tiene control sobre sí mismo, sobre el ambiente, es decir, que el sistema tienda a estar hiperactivado, buscando todo el tiempo recompensas y seguridad, porque eh, fácilmente no se puede atenuar. ¿no? Esto se ve en muchos estilos de vinculación o de apego, como ansiosos, ambivalentes, sobredemandantes, y donde las personas todo el tiempo se, hay, hay, hay, hay desregulación que, que, que predice que van a estar abandonados. no Más adelante ya puede ser, por ejemplo, por la, por la nutrición, en la microbiota, eh, la exposición a, a, a contaminación, o, eh, y principalmente ya durante la, la, durante, la, durante la adolescencia la exposición a drogas en especial, eh, psicoestimulantes y canoinoides la, la, la exposición a psicoestimulantes y cannabinoides con seguridad va a alterar las la, la, la epigenética, la genética, la fisiología y la neurotransmisión en este circuito haciendo que, la, que todo el sistema se dañe, conllevando a conductas o depresivas o adictivas ¿Listo María Juliana? Sí, perfecto, gracias Bien, aquí vemos en esta gráfica eh, algunas de las, de las señales que pueden activar o desactivar o regular o modular el sistema dopaminérgico. Sí, entonces vemos en verde el sistema mesolímbico dopaminérgico, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Con sus conexiones hacia el hipotálamo lateral, hacia la amígdala, hacia el núcleo accumbens, hacia la corteza prefrontal, principalmente ventromedial, ¿sí? Y cómo este puede ser modulado a partir de señales... Eh, glutamatérgicas, ¿cierto?, que lo van a excitar, o señales gabaérgicas que lo van a inhibir, ¿sí?, generando un control de la conducta eh, dirigida a metas o la conducta dirigida a recompensas, o sea, todo este balance es el que se tiene que lograr durante el desarrollo para que nuestra conducta no se vaya de madres, como diría por ahí, no se nos pierda el control, ¿sí?, otras, otras moléculas que son importantes en este sistema son las orexinas. ¿sí? Entonces las orexinas eh, serán unas moléculas que se producen eh, eh, principalmente en el hipotálamo lateral, recuerden que lo vimos con el sueño, entonces estas orexinas que también las llaman hipocretinas en alguna literatura, no solamente controlan el estar despierto, sino que cuando lo veíamos en sueño eran importantes para que el sueño no nos ganara cuando tenemos ganas de algo. O sea, si ustedes tienen una necesidad apremiante, por ejemplo, se si sienten amenazados, temerosos, pues la necesidad apremiante es que no los maten, no es estar protegidos. Entonces las orexinas conllevarán a que ustedes no se puedan quedar dormidos o si tienen mucha hambre, o si quieren a una persona ver a una persona, o si tienen, o sea, todo aquello que incrementa la motivación, el deseo, la necesidad de algo, también está mediado por el incremento de orexinas, que van a inhibir en últimas el sueño y van a energizar la conducta también, regulando las conexiones ...hacia otros componentes. Básicamente, este, estas orexinas, como vemos acá con las flechitas... ...van a ser excitadas para mantener como un círculo... ...de la conducta dirigida a metas, a la, como más a mediano plazo... ...a través de las conexiones con él. Desde el núcleo cumbens es decir, la dopamina... ...activa el núcleo cumbens y activa el núcleo... El ...cama de la estrella terminal y estas a su vez activan las orexinas... ¿sí? ...las cuales a su vez activan el área tegmental ventral... ...lo cual a su vez activa el núcleo accumbens y se vuelve un circuito de mantenerse eh, enfocado y dirigido hacia una recompensa, ¿sí? Como cuando tenemos que estudiar o hacer algo para eh, eh, a través del tiempo, ¿no? Mantener la conducta, ¿sí? Manteniendo también la fisiología importante que vimos, por ejemplo, para que no te duermas. Listo, entonces así se van formando como las conductas motivadas, conductas dirigidas a metas. Aquí tenemos que, que, que diferenciar, hacer una diferencia importante entre dos, eh, como dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Por lo que, entonces, el sistema mesolímbico dopaminérgico y, y orexinérgico sería el responsable de, ya lo hemos dicho, del wanting, del de desear, del querer. ¿sí? El anhelo. ¿sí? Mientras que el, el, el sistema de opioides endógenos, principalmente a través de las endorfinas, sería más el responsable del de eh, de, agrado, de, la, del placer, ¿sí? del de gusto, ¿sí? el gustito. ¿sí? Entonces, por lo general, cuando tú deseas con mucha fuerza algo y, sa y tienes conductas que te permiten satisfacer ese deseo, Viene una fase de placentera, y esto es lo que mantendría eh, eh, el aprendizaje de, llegar, de, de, de, de volver a realizar las conductas que generan placer, ¿no? Entonces, en, por lo general, los recursos que necesitamos, cuando los obtenemos, nos genera placer obtenerlos. ¿sí? Recibir el abrazo a una persona que hace rato no veíamos, recibir dinero, comida, bebida, calor, sueño. Eh, bueno, lo que sea el recurso que necesitas. ¿listo? Te genera por lo general placer, drogas, lo que sea, hasta cierto punto, ¿listo? Entonces, este es, este es vemos la independencia de los dos sistemas. Por un lado está el sistema del wanting, que, ser, que sería el responsable de la necesidad del sistema de recompensa de movernos hacia un recurso de las conductas repetitivas equipadas para llegar a, a los recursos sí de los mil mensajes a la con ¿sí? ese tipo de personalidades medio tóxicas de los mil mensajes para que nos respondan y vemos por otro lado el sistema del liking que del como del agrado los likes entonces el liking sí desde liking. Entonces, el eh, liking. Este, entonces, por lo general están enlazados, ¿no? Pero, no siempre. En algunos casos, principalmente en conductas adictivas, esta relación entre wanting and liking, liking se va separando, ¿no? Entonces, el, el deseo del placer se va separando. En las fases iniciales, desear conlleva placer pero en la medida en que avanza la exposición a las situaciones adictivas, cada vez las conductas de deseo y las conductas de satisfacer el deseo no generan placer. Ya las personas no consumen y cuando, eh, o sea, por placer, ya cuando consumen no les genera placer, ¿sí? Y esto pues va generando serios problemas de adaptación a la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo, los, todo el ciclo acá de abstinencia, las personas cuando se sienten tan, o sea, todo, en últimas va a configurarse como un aprendizaje, un reforzamiento negativo. Las personas consumen por deshacerse de la sensación de abstinencia desagradable, de no consumir, es porque se alteró el sistema mesolímbico. O sea, no consumir genera que este sistema se active de tal forma que se sienten tan mal y no pueden aplazar las ganas como cuando ya están ustedes muy cerca de hacer chichi después de una hora de estar buscando un baño, ¿no? Entonces, es inaplazable, ¿no? O sea, ya no pueden pensar nada más sino en consumir, ¿sí? Pero ya esto de ninguna forma está generando placer. Entonces, ya incluso cuando consumen no se genera placer. Como cuando ustedes usan sus redes sociales muchas veces. Al principio, al ver los memes, al ver los videos, al, los, al recibir los likes, al recibir los... Eh, los, eh, las manitos hacia arriba, los corazones de lo que sea la, la red que los recibieran esto, entonces inmediatamente lo recibían se generaba eh, un placer, ¿no? entonces hacían ustedes posteaban videos, posteaban fotos poste, eh, abrían la aplicación abrían lo, ven una notificación inmediatamente la abrían y esto consecuentemente generaba placer Liberación de opioides, endógenos, endorfinas. ¿Listo? Ya después de un tiempo, esto ya no sucede. Y entonces, lo que pasa es que si no suben fotos, si no abren la, eh, la, la, la red social, si no ven la notificación, si no llaman a la persona, si no la buscan, si no, la, ¿sí? si no le hablan, entonces se genera abstinencia. Y entonces, llaman, buscan, abren, postean hacen la conducta adictiva, juegan, consumen, lo que sea, ¿sí? simplemente para deshacerse de, de la sensación de negativa de no hacerlo. sí Porque estar y ver las notificaciones ahí, ¿sí? es como que a uno todo le genera eh, bastante estrés. Mientras que... Eh, y ya pues el placer no aparece por ningún lado. ¿Listo? Entonces, en todas las adicciones se fragmenta esta relación entre... El sistema dopaminérgico y el sistema de opioides, el sistema del deseo y el sistema del, del placer. Y esto hace que haya un incremento desmesurado en las ganas, en la abstinencia, en el desear. Y que haya una reducción enorme que genera a largo plazo, pues, más sensaciones de tristeza, de culpa y demás, porque además te ves enganchado, te sientes responsable por una conducta que ya no te genera ningún tipo de satisfacción. Muchos ya abren las redes sociales y pues no les generan mayor cosa, o suben una foto y así tengan 500 likes, ya no les genera nada. ¿Sí? Si les ha pasado este tipo de cosas, por ejemplo, con el uso de redes o, o en relaciones. Esto también suele pasar en relaciones que son un poco mm, no muy funcionales. Que si no llamas, si no hablas, si no buscas, te sientes tan mal, pero cuando lo haces incluso ya no te sientes bien. Bien, una pregunta. Cuando hablamos de, la, pues, de los problemas alimenticios, eh, ahí también tiene que ver esto, el hecho de cómo, digamos que la gente cuando come ya no siente placer al comer y lo que hace es como el sentido de cómo recompensar esto mediante como, no sé, el vómito o cosas así. O sea, ¿tiene que ver con estos sistemas? Con toda seguridad. Con toda seguridad, gran parte de los sistemas de los trastornos alimenticios están relacionados con alteraciones en el sistema mesolímbico o en el sistema de, de, de recompensas, de búsqueda de recompensas. Por ejemplo, en la, a, a, a, en la anorexia, la falta de ganas de comer la pérdida del, del agrado por el comer, definitivamente está relacionado con que la comida ya no genera activación del sistema de recompensas. Hay personas que no, que no quieren comer, no hay ¿verdad? sí que es la típica definición de anorexia. Ya lo otro son todos los trastornos somatomorfos que irían por otro lado, donde no comes, es, o sea, tienes muchas ganas de comer, pero no comes porque, eh, te, eh, porque no sé, te ves gordo o algo así, o flaco, o lo que sea, entonces es diferente. ¿Sí? pero pues simplemente pues, tienes ganas de comer, comes porque necesitas satisfacer las ganas, pero como crees que eso te va a engordar, entonces te vomitas, entonces sería como el caso de la bulimia, ¿sí? que puede llevar entonces a un desorden de un exceso de ganas de comer, pues porque nunca lo satisfaces adecuadamente. ¿no? Entonces sí, en varios tipos y formas de trastornos de alimentación, con seguridad están implicados eh, alteraciones en la vía mesolímbica dopaminérgica. Por eso se, us se, puede se, se usan comúnmente, para tratar algunos de esos trastornos, fármacos que afecten esta vía, como los psicoestimulantes, ¿sí? O incluso yo, se han hecho cirugías, por ejemplo, de implantes de electrodos en el hipotálamo lateral, para incrementar las ganas de comer en anoréxicos. Dime, ¿cómo? Dime. Y en el trastorno de, de la hipersexualidad, ¿cómo sería...? Bien. <risa> bueno, vamos, vamos a ver. El si ahora dime. el deseo y el placer como ahora hablamos más adelante del sistema del deseo como tal, ¿no? Probablemente haya una, una irregulación en las hormonas que regulan este sistema, haciendo que haya un exceso de hormonas de deseo, como testosterona y estrógenos todo el tiempo, que no logren ser, eh, que van a conllevar a que el, o sea, este sistema. De búsqueda de recompensas, tal vez no lo había mencionado, es la base de todos los demás sistemas, porque todos los demás sistemas tienen un componente apetitivo, tienen un componente de, de, de, de, de, de búsqueda de algo. ¿sí? O sea, si sientes miedo, buscas protección. Si, si, si, si, si sientes amor, cariño hacia alguien, lo buscas para consentirlo, para que te amen o te cuiden. Si, si, si sientes ira, pues buscas cómo eh, dominar o controlar o agredir. Sí, entonces, este sistema siempre es la base de todos los demás sistemas. ¿sí? Eh, si sientes tristeza, dolor, pues este sistema estaría inhibido, entonces porque hay falta, haría falta incentivos. ¿no? Eh, y en el sistema del deseo, claro, el sistema, el, entonces el incremento de hormonas sexuales, eh, probablemente activen también el hipotálamo lateral y activen también toda esta vía, haciendo que tú busques más encuentros sexuales para satisfacer tu deseo sexual. ¿sí? Eh, no solamente... Eh, eh, Esto incluso puede ser, por ejemplo, en casos de consumo excesivo de pornografía, adicciones a la... ¿sí? Yo no sé si la adicción al sexo sea como tal una adicción, ¿sí? Bueno, habría que ver bien los criterios clínicos, si sí, no soy experto en clínica para decir sí o no, porque sobre eso hay mucho mito, ¿no? Entonces, pero con toda seguridad, cualquier tipo de conducta eh, puede estar eh, eh, modulada por este sistema, incluyendo las conductas sexuales, ¿listo? Eh, es probable que las personas que, que, que, que tengan problemas para controlar su conducta sexual, pues sean personas que les cueste eh, también controlar su conducta en otros ambientes, de que tengan a, también a tener conductas adictivas en, en otros en otros escenarios, ah, eh, de drogas, de juego, de etcétera. Y adicionalmente eh, es también muy probable, como vemos esto, que llegue un momento en el que la adicción, la... La, la búsqueda de encuentros sexuales ya no sea placentera, es que no se busque el sexo para satisfacer un placer. ¿Listo? Rebeca. Sí, perfecto. Gracias. Ah, bueno, listo. Entonces. Eh, bueno, vemos entonces como varias conductas o patrones de conducta adictivos, hasta la religión, la, la, la, la ingesta de alimentos, las redes sociales, eh, pues están relacionadas con alteraciones de alguna forma en este sistema. ¿sí? Eh, un segundo. Y pues algunas alteraciones. O lo que vemos es cuando hay una hiperactividad del sistema, una falta de regulación del sistema, que estamos un poco descontrolado. lo más típico que podemos encontrar es casos como de adicción o de trastornos obsesivos compulsivos, de esquizofrenia o, o demasiadas ganas de comer, ¿sí? como los casos de bulimia o de hipersexualidad, como lo vimos también. Y en algunos casos de hipoactividad lo que podemos ver es lo contrario. Está relacionado con el déficit de atención, con componentes de abulia, principalmente de la depresión, o la falta de deseo, o como así, como la imagen, está por me gusta esa imagen como es que no hay ganas. ¿Para qué? O sea, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué estudio? ¿Para qué? ¿Para qué llamo? ¿Para qué busco? ¿Para qué? Si ¿Sí? ¿Sí no me dan ganas. ¿sí? Eh, y o de hiposexualidad o de falta de ganas o de anore anorexia, también podrían estar relacionados con la hipoactividad de este sistema. Bien, eh, como todos los sistemas, pues tiene, como está relacionado con el sistema dopaminérgico, pues hay un gen que lo controla, que es el receptor, cuatro, eh, bueno, pues no hay un gen que lo controla, o sea, como está relacionado con el sistema dopaminérgico, pues ese sistema está controlado por diversas variaciones genéticas, o sea, por diferentes componentes de neurotransmisión, los cuales a su vez son controlados por la expresión de diferentes genes, ¿sí? genes de transportadores, genes de receptores o de síntesis, ¿sí? o de eliminación, como la CONT, la MAO, etcétera. Lo que más se ha estudiado con respecto al sistema dopaminérgico es el, es el, son los receptores, y este es simplemente un ejemplo. Por ejemplo, el receptor 4 de dopamina. Entonces, se ha visto cómo, va, y ya esto lo hemos hablado en varias ocasiones, eh, tener más repeticiones en una partecito del, del, del gen que, que sintetiza el receptor 4 de dopamina, este BNTR, ¿cierto?, puede aumentar o disminuir el riesgo para diferentes problemas del desarrollo emocional, incluyendo para el tono del sistema dopaminérgico mesolímbico. Sí, se ha visto que personas con mayor cantidad de repeticiones pueden tener más riesgo para adicciones, depresión, déficit de atención, conducta antisocial, so todas relacionadas con eh, y alteraciones en el tono del sistema eh, mesolímbico-dopaminérgico, inclu incluyendo en la vinculación. Es personas con más de siete repeticiones suelen tener una mayor tendencia a tener apegos eh, de tipo desorganizado. ¿sí? Más de siete, más, más tendencia a tener apegos de tipo desorganizado. Eh, y esto, pues, es, es, eh, está vinculado con la desregulación del sistema, del sistema de búsqueda. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí con, con respecto al sistema mesolímbico dopaminérgico, no sé si hay alguna pregunta ya para cerrar esta fase de la dopamina, cuéntame, Hanna. Sí, yo te iba a preguntar como qué consecuencias tiene la represión, o sea, como que hay un contexto donde no se le permita a alguien como esa expresión de, pues, de lo bueno, o sea, no llegaría como a esa aulia o a anedonia o cómo se expresaría, o sea, si ¿sí no le permiten a esa persona lo, lo bueno, lo positivo. Eh, yo creo que esto es, eh, depende, por un lado, de tu sensibilidad al contexto, pues, de tus variaciones genéticas y de cómo, estas, y cómo las situaciones eh, con, eh, de crianza y, y demás van como modificando la epigenética y, la, y el neurodesarrollo de estos sistemas. ¿sí? Eh, si esto va acompañado, por ejemplo, de, de situaciones de alto estrés, de maltrato, lo más probable es que vamos a tener un sistema que en unos contextos se hiperactive y, en otros, y después eh, en otros contextos se hipoactive, ¿no? Entonces, eh, entonces lo que vamos a tener es una disfunción enorme en las conductas dirigidas a metas, ¿sí? Entonces, en algunos momentos pueden haber, y es que también depende muchísimo de... de, de o sea, puede ser bastante, o sea, puede ser muy variable, ¿no? O sea, de, de, de si esto va con maltrato, violencia, el tipo de la sensibilidad de la persona y demás. Si definitivamente eh, es, lo que tenemos es que esto se... Tú no aprendiste a controlar, o sea, tú necesitas fases de aprendizaje para contra, aprender a tonificar ese sistema y a controlarlo, a atenuarlo, o sea, a, a mantenerlo activo o a desactivarlo. Si definitivamente tú no aprendiste a hacer eso, puede ser que el sistema se libere y que, cuan, y que entonces tengas un riesgo enorme para meter la pata, para realizar conductas riesgosas, beber, tener sexo, eh, comer en exceso, etcétera porque nunca aprendiste a atenuar, entonces vas a quedar a merced de todos tus deseos. ¿sí? Lo otro es que, si en, condiciones, en condiciones mucho más aversivas, de estrés y de maltrato y de castigo y de, y de privaciones más fuertes, tal vez el sistema lo que va a estar es y, y tiende a estar hipoactivado, ¿Sí? Como algo parecido a los casos de desesperanza aprendida, ¿sí? Generando que simplemente no hayan ganas de nada, Aulia, haya una inhibición conductual máxima, ¿sí? Eh, lo cual se asocia con trastornos de tipo psicótico principalmente y con problemas de interacción y de aprendizaje e incluso con discapacidad intelectual, ¿sí? Pero pues... Entonces, lo que pasa es que es difícil, pues, eh, suponer todos los escenarios, ¿no? Entonces, ahí, eh, porque pueden haber varias, diferentes variaciones, ¿listo? Pero son como las tendencias que yo, que yo plantearía teóricamente. Dale, Jana. Sí. Gracias. Bueno, entonces dejemos hasta aquí esto.